Bueno gente hemos llegado a la pizzería Tiramisu como pueden apreciar imágenes En la descripción del video les mostraré, les dejaré la dirección y cómo llegar a la pizzería Tiramisu que se encuentra en Giro Montes número 501 Biopata Quizás Tiramisu ahora vamos a meternos a la cocina mm. ¡Mmm! yeah. No, bueno, es ¡Qué buenaso, Simpia! ¡Qué buenaso! ¡Qué chupita! Vamos a empezar a probar los snipers. ¡Qué buenaso, Michael! qué Sí, tengo el pollito acá, Mmm, yeah <risa> Muy buenazo gente, muy buenazo El, el pollo de animales más picante, un picante de la misión estamos con el cafecito gente, miren A que si apreciar ahí, vamos a darle la La probadita buenazo, buenazo. tengo que pedir una pizza de 5 soles una americana mitad mita, mita, hawaiana y americana, americana amigo, me hace una pizza 5 americana y hawaiana mitad mitad Bueno gente, esta la pizza que había pedido de 5 soles, mitamita, americana y hawaiana. Vamos a probar. Mm. Ahora vamos a probar la hawaiana. Mm. La pizza está muy buena, ¿sí? bienvenida a la pizza tiramisú está muy rica la pizza y cómoda, el link le dejaré en la descripción de este video, cómo llegar acá, todo, todo gente. Bueno gente, espero que les haya gustado el video que de nos video. Y les